Hola chicos, cómo están? Tenemos de invitado nuevamente a el asesor financiero Juan David Muñetón, eh, el cual va a responder sobre algunas cosas que sucedieron sobre eh, en, en el video debate entre muchas comillas, porque en realidad eso no fue un debate eh, con eh, Roberto Zapata, vicepresidente de esa compañía. ¿Cómo estás, Juan David? Hola Manuel, hola Manuel, buen día. Eh, gracias nuevamente por la invitación. Y pues sí, vimos un video donde realmente no fue objetivo, el, no fue un, un debate objetivo, más puede salir a alegar, eh, pues a defender su estafa. Y pues si bien tú dices vamos a hablar un poquito de lo que pasó ahí en el video, yo diría que en algo tiene razón él y es que pues quien puede determinar que él es un estafador realmente, pues será ante un juez, ¿cierto? Correcto. Pero nosotros lo que sí podemos decir, entonces, siguiéndonos a, a, a los parámetros de la ley, para nosotros es un presunto estafador, por no decir estafador, de acuerdo a las pruebas que tenemos, a lo que demuestra su tipo de producto, y tiene un pasado que tenemos que revisar, eh... Sí, sí. para nosotros su esquema de negocio es presunta estafa. Quien lo determinará si es o no será un juez. Para nosotros es una presunta estafa y él es un presunto estafador. Eh, para que no se delique y no, y no sienta que lo estamos acusando. Entonces es presunto. Vamos a bueno, ver, eh, eh, en, en ese video, para que la gente tenga un poquito de contexto. Eh, a mí me llamaron eh, un señor Luis a debatir sobre diverso. Ok, lo, lo planeamos con, creo que son tres, cuatro días de antelación. Era un debate con este chico, con Luis. ¿Sobre qué tema? Sobre los planes de compensación, de diversos, sobre todo lo que engloba diversos, desde el punto de vista, yo creía, de un usuario. Cuando entro a la llamada, como ustedes pudieron ver, tienen al vicepresidente. Entonces, ahí es donde yo veo que realmente lo que pasó fue que caí en una trampa. Y vamos a ver, uh -huh. en, el, en el debate no hubo ni ganadores ni perdedores. Para mí, los dos perdimos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no iba preparado en esas condiciones que se dieron para, para un debate con el vicepresidente. Y porque el, el tipo este realmente explotó y, y, y no dejaba hablar. Había muchas preguntas Exacto. que yo tenía, él, él gritaba. Y, y yo sí quiero dejar en claro, porque este señor dijo que me iba a demandar con abogados y que todo esto, eh, al señor Roberto, que inclusive yo le mando un mensaje a Luis, si él necesita información que yo le envíe, mi número de identificación, mi, eh, todo lo que necesite para formular una demanda que me escriba, yo le envío con todo gusto la información para uh -huh. que proceda. ¿Por qué? Porque ante un juez... Yo voy a demostrar mi postura y él tiene que demostrar su postura. Si sí, yo estoy seguro de que su compañía es una estafa y que por ende él es un estafador, yo, Emanuel González, mantengo esa postura. Y a eso hay que agregarle de que también es un mentiroso. Porque durante esa llamada él dijo muchas, muchas mentiras. Y de eso vamos a hablar en este, en este video. Dijo que no tiene que ver nada con Omega, ¿no? Dijo que no tenía que ver nada con, con Omega. Con Omega Pro Número uno. tenemos por ahí. Mira. Una sorpresa. Mira. Uh -huh. ¿A quién tenemos por acá? Qué bonito este señor. Mira, hasta el mismo traje, la misma corbata, en un lanzamiento de Omega Pro Portugal. Y aquí sale uh -huh. la señora Angie Amaya. Aquí sale eh, el señor Roberto Zapata. Está publicado el primero de febrero del 2021 eh, en sus propias redes sociales. Entonces, el hecho de que él no sabe quién es eh, Juan Carlos Reynoso y que no tiene ninguna relación con Omega Pro, empezamos por una mentira bastante fuerte. Claro, y adicional a eso, mira cómo son las cosas. Acuérdate que cuando Tony... Eh, le pregunté por Omega Pro me dijo, no es sostenible yo conozco a CIO a Juan Carlos Reynoso y no es sostenible le pregunto, es un Ponzi y me dice posiblemente pero bueno, no, no me contactó usted para hablar de Omega Pro, sino de Diverso, pero tiene, está, está totalmente seguro porque obviamente son amigos y de igual forma el tema aquí de Diverso es, de, es la misma cuestión eh, bueno, yo aprovecho para responderle al señor Roberto Zapata, pues primero le hago una invitación, hagamos un debate usted y yo y el debate va a ser objetivo yo voy a demostrar por qué razón la compañía que usted está ofreciendo no es confiable y por la cual como asesor financiero yo, segundo asesor financiero segundo asesor como me dice él como asesor financiero eh, hago la advertencia para la gente para que no caigan este tipo de estafas, así como bueno en su momento advertimos de Omega Pro, lo hacemos sobre esta, y usted defiende su compañía porque su compañía es confiable, ¿sí? Para que miremos varios puntos de vista, desde cuál yo digo que no es confiable, y usted dice porque sí razón o cuáles son sus pros en las que es confiable. Y aprovecho para responderle cuando usted pregunta el pseudofinanciero de qué hay certificado, por qué la universidad de qué. Entonces yo soy profesional en la administración de empresas del Politécnico Gran Colombiano y soy certificado como asesor financiero por el autorregulador del mercado de valores en Colombia. Que usted no debe tener ni idea qué es eso. <risa> soy certificado, es el único que certifica como asesor financiero, es el autorregulador del mercado de valores. De hecho, para, para que la gente que está viendo el video se haga eh, una idea, la primer, primer vez, yo no sé si recuerdas, Juan David, la primer, uh -huh. primer vez que yo tuve contacto contigo, que tú me dijiste que, eh, que podías aportar algo al canal y que tú eras asesor financiero, lo primero que yo te pedí fue, ok, envíame el documento para corroborar y, y hacemos los videos. Y, es, y, y Juan David me envió el documento donde él está certificado como a, asesor financiero. De hecho, yo creo que en uno de los videos los muestro. Solo sí, bien, en un video está... Tacho, tacho la, la, la información. La cédula. Eh, sí, la cédula. Pero igual, o sea, en el debate yo perfectamente tengo mi diploma, lo muestro, comparto mi... Sí, para, de, que, para que no quede en duda entre el público de que, de que Juan David es un asesor, yo puedo... ...corroborar esa información y así lo hice claro. desde el primer video que, que Juan David apareció en... en claro, en este canal. igual AMB, que es el autorregulador del mercado valores, tiene números de teléfono... ...entonces ustedes pueden llamar y decir, mire, a mí me está asesorando este señor... ...y yo quiero saber si es verdad que él está certificado o no, Correct. y ya, ahí verifican... Eh, ...nunca hablo de la compañía donde yo trabajo, pero si quiere que la mencionemos en el video también lo que me va a ayudar es hacerle un montón de publicidad a mi trabajo porque les voy a mostrar que es una compañía legal en solo en Bogotá tenemos más de 90 oficinas físicas donde podemos atender a las personas eh, Este señor dijo ahí. en el video cuando, estaba, cuando tuvo su, su, su arranque de ira que nosotros, usted y yo Juan David, estábamos vendiendo tarjetas de, de, de crédito Cosa que, eh, o sea, eh, a, a, por lo menos en este canal, yo no sé Juan David si las ha vendido aparte, pero en este canal nunca hemos promocionado ningún tipo nada, de tarjeta de crédito, producto. ni ningún producto, ni nada. Aquí Juan David nunca. lo que está haciendo es eh, informándonos sobre todos los temas uh -huh. financieros. Es diferente que de pronto alguien ya me diga, Juan, yo quiero invertir, quiero saber cuál es la empresa. Correcto. Bueno, empecé por dejar mi número de contacto y, y le mostraré. Pero mi objetivo nunca ha sido eh, decir que lo mío es legal, lo de él es ilegal, vengan y inviertan conmigo porque ni siquiera he mostrado dónde trabajo. Les hablé uh -huh. que mi trabajo anterior... Eh, fue en el fondo de pensiones protección que es uno de los fondos más grandes, existen cuatro en Colombia Escambia por venir por fondos y protección de los privados y el público que es colpensiones pero en el privado manejábamos un tema de o yo manejaba eh, asesoría a pensiones voluntarias que es una forma de invertir con portafolios de inversión eh, eso es lo que yo trabajaba ahí actualmente trabajo con una fiduciaria y entonces pues es muy parecido el tema de inversiones en las fiduciarias, pero bueno, el caso es que nunca hemos hecho eh, como tal la publicidad de cuál es, cuánto están pagando de rentabilidad, cómo invierten, nada de eso, lo, nunca hemos explicado los productos. Entonces, eh, el que diga que le vendimos algo es falso, y menos porque yo trabajo temas de inversión, no temas de crédito, entonces menos tiene que ver. Uh -huh. eh. Eh, y bueno, entonces, para los que... Yo no sé, y, y sí me gustaría que este señor, pues, ojalá responda a la invitación que le estamos haciendo al debate. Le hago invitación pública por medio de este video. Señor Roberto Zapata, un debate usted y yo. Esperamos su respuesta. ¿Listo? Y, pues, sin más, eso sería eh, esta invitación. Correcto, Juan. Para eh, lo, lo, lo, Algo que este señor, o otra de las mentiras que él, que él dice... Es que eh, el broker, cosa que, si, vamos a ver, el que puede mostrar información concreta y correcta es este señor que supuestamente es el vicepresidente de esta compañía. En el momento uh -huh. que yo le pido el número de certificación para yo corroborar, corroborarlo en internet, él me, eh, él me dice de que no, que todo está en internet, que vaya y lo busque yo le pregunto cuál es el broker él menciona un tal trading view o trader view Bus buscamos trading view la cual es eh, una compañía que bueno es una herramienta que se utiliza para visualizar temas de trading y está trade view que es así uh -huh. es un broker pues este ejercicio lo puede hacer cualquiera, pueden escribirle directamente para ver si están eh, eh, regulados o están trabajando con esta compañía para que ustedes vean qué es lo que les responde. Yo, a mí ya me mandaron un, una imagen donde eh, la compañía esta, el broker, le responde de que todo aquel que trabaje tiene que tener la documentación y el certificado asesorando o asegurando de que trabajan con ellos. En otras palabras, no. Ustedes pueden... Escribirles directamente también y hacer este mismo ejercicio para que ustedes vean que en esta llamada se, se dijeron muchas, muchas mentiras. Total, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, pues, sin más, yo creo que vamos a reaccionemos a un videillo. Un claro. videillo que te encontré por ahí, ¿qué te parece? Dale, dale. Listo, ahí ya tengo los derechos para compartir. Eh, Tú sabes que no sé déjame instalo y compartimos creo que ahora sí listo, ¿Listo? ¿Y, y tú me confirmas si se escucha ¿de acuerdo? Dale. se hizo el lanzamiento para ¿Sí? Todo, la ¿sí? se escucha Listo, listo. Me aquí desde el principio. Yo le pongo un poquito de acelerador, que es que de pronto me Hola, duermo. Bienvenido a esta presentación de la compañía que está batiendo récord Este que se hizo el lanzamiento para toda Latinoamérica, para todos los países para español. Melius, siempre me gusta empezar. Melius, Melius, bueno. Melius, aquí donde, desde donde lo estamos viendo, desde el canal del señor Roberto Zapata, ¿no? Que pronto diga que es que lo sacamos quién sabe de dónde inventado, ¿no? Quien lo quiera ver está en el canal de Roberto Zapata. Y es un archivo público, no se lo estamos robando nada a nadie. Y ante a la, la ley, reaccionar a un video público es legal. Para que y ahora bien. bien, yo creo que este link este link lo vamos a dejar en la descripción del video. Uh -huh. Una advertencia de la superfinanciera. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. A ver, miramos si vemos aquí. A ver. A ver. Ahí nada más, scrolleas hacia abajo y ahí sale. Ahí sí, sale. miremos. Si nos sale esta publicación, la fecha 16 de diciembre del 2021. Uh -huh. Listo. Dice así. Lista de firmas no autorizadas. Consulte aquí información actualizada de las personas o plataformas que no cuentan con autorización de la superfinanciera para promocionar sus productos o servicios en el país. La información Contenía en esta lista corresponde a los nombres de firmas que no han sido consultadas por los ciudadanos antes en la en Superintendencia Financiera de Colombia. Miren aquí la página, porque después dicen que es ¿sí, quién sabe dónde estamos: superfinanciera.gov.co. Igual les vamos a dejar el link en la descripción. Dice: Entidad de persona, <coughs> alerta por la promoción no autorizada en Colombia de productos y servicios propios del mercado de valores usando plataformas extranjeras. Los nombres en referen eh, referenciados en esta actividad son B, Melius, de la cual vamos a hablar, señor Roberto, promocionando esto. <ríe> B-Factor, Lives, Delta, Mastery Young Academy, Cifra, Cifra Lifestyle, Omega Pro y O. OMP Money, uy, está, me suena Omega Pro y OMP Money. De hecho, de los que salen ahí, la gran mayoría, eh, a excepción de B, que Admilius se convirtió en B, a excepción y... de B, todos han caído. Tengo todos. entendido. Todos, todos, todos, pero ese B igual es, eso fue como el relanzamiento, de lo que está pasando ahorita con Go Global. Correcto. Es casi la misma vaina los cuales no cuentan con los permisos necesarios para ofrecer esta clase de productos y servicios recientes en el país. ¿Por qué la superfinanciera se atreve a, a colocar los nombres propios? ¿Cierto? Porque están seguros de que lo que están ofreciendo necesita regulación. Correcto. Acuérdense, lo hemos dicho, cuando alguien me invita a invertir y me dice que va a administrar mis inversiones, yo no voy a operarlas, me, él las va a operar por mí. Necesita tener el permiso y la regulación. Entonces ya sabemos que de medio El permiso y la regulación no solamente por por un broker, sino por cada ente regulador financiero de cada país. Si este señor está metiendo Diverso, FX, en Colombia, necesita por la superfinanciera. Si lo va a meter sí, sí. en Costa Rica, lo necesita la aprobación por la SUGES, y así en cada país, de que él vaya eh, introduciendo esta, esta plataforma. No es como dice el señor Juan Carlos Reynoso, de que ellos trabajan en la nube, que es ajeno a todo esto, no. Si usted está captando gente de estos países, necesita este, esta aprobación. Tal cual, así es. Para que no pase lo que pasó con Omega Pro. Entonces aquí la superfinanciera lo que le dice es, venga, ¿yo por qué le digo que necesita regularse? Necesito que se registre, se registre ante la Cámara de Comercio, que tenga un ID, que muestre quién es el representante legal, el número de identificación del representante legal, dónde va a estar ubicada su sede principal, cuál es su objeto social o su objeto de mercado, qué es lo que va a ofrecer. Para eso, entonces, bueno, supongamos que sean temas propios, como dice acá, Dice aquí. Eh, Permiso de. Aquí, espérame que lo leemos aquí arriba. Aquí dice. Eh, no autorizadas en Colombia. Dice, superfinanciera alerta por promoción. No autorizada en Colombia de productos y servicios propios del mercado de mercado valores. Entonces, objetos sociales, productos y servicios propios del mercado de mercado valores. Entonces. Ahora sigue el registro ante la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Te acuerdas en sí. la llamada, en, en, en el debate, que yo le pregunté que si estaba regulado por la, por la Superintendencia Financiera? Y él me dijo, estamos en eso, tenemos un mes. Estoy. O sea, mm -hmm. tienen Estoy. un mes de estar trabajando de manera ilegal, sin permiso. Mm -hmm. Según lo que el mismo sub, eh, eh, vicepresidente nos dijo, Están, tienen un mes de estar trabajando de manera ilegal. Exacto, y no pueden... Eh, empezar, una empresa no puede empezar a trabajar sin antes tener los permisos correcto ¿Sí o no? no puede, correcto. primero se legaliza y luego empieza su operación entonces aquí lo advirtió la superfinanciera vamos a ver quién promocionaba Melius, vemos que es el canal aquí del de querido Roberto, saludos Roberto sí. Sí. Sí. y aviso al cliente, Melius no es un asesor financiero licenciado ni asesorías financieras. Presente, yo sí doy asesorías financieras. ¿Sí? Ahora bien, ustedes preguntan porque realmente el gremio de nosotros no es tan, tan, tan grande como de pronto un asesor de tarjetas de crédito, de un crédito. Eh, asesoría de inversiones, como toca certificarse, es un proceso difícil, eh... Somos pocos. ¿Dónde los van a encontrar? Porque ustedes dicen, venga, pero usted dice que usted es asesor financiero, ¿dónde yo encuentro otro? Entonces, fiduciarias. En las fiduciarias encuentran asesores financieros certificados. En los fondos de pensiones. Acuérdense que el fondo de pensión también tiene la otra rama, que es eh, el fondo de, los fondos de inversiones. ¿Sí? También conocidos como pensiones voluntarias. Solamente los ofrecen personas certificadas como eh, asesores del mercado de valores, ¿cierto? Los que ofrecen CDTs también, ¿verdad? Tengo entendido, ¿no? No, el no. CDT no, porque el CDT, digamos que como es un producto a término, que tiene garantías, no, ah, okay. no es de alto riesgo, eh, tiene la facilidad que se puede comercializar directamente en los bancos. Entonces, para CDT no es necesario, ¿sí? Pero ya para lo que son temas de fondos de inversión, donde hay rentabilidades variables, donde hay un riesgo, etcétera, si sí se necesita. Eh, donde más consiguen? Pues, eh, eh, eh, administradoras, comisionistas de bolsa, en comisionistas de bolsa también consiguen asesores certificados, mm, bueno, esas son como donde más están, entonces ustedes llaman, se comunican, por ejemplo, a, por ejemplo, Colfondos, llaman a Colfondos y dicen, yo quiero invertir, me comunica con un consultor financiero ahí lo comunicarán y están certificados ¿listo? entonces Melius no es un asesor financiero licenciado, vuelvo a la misma pregunta, es el mismo es, disclaimer es, que, que tiene diverso ¿cierto? exactamente lo mismo dice que no son eh, que busquen la asesoría de un profesional pero yo me pregunto ¿por qué no tienen por lo menos uno? Uno solo, uno solo, certificado. ¿Por qué no se toman la molestia de contratar uno que esté certificado? ¿Sí en ese tipo de empresa, qué? la gran mayoría de los que promueven se hacen pasar por asesores financieros. Que les muestren la certificación y ustedes llaman a AMBV. es AMV, Autorregulador Mercado de Valores. Ustedes colocan así en Google, AMV. Y ahí le sale los, ah. los números de teléfono y ahí pueden verificar si la persona realmente está eh, certificada o no. Entonces, como yo sé que cada día van perfeccionando estas pirámides, no falta que aparezca el, eh, ah. que digan que eh, alguien está certificado, ¿cierto? Correcto. O que alguien que está promocionando, sí, yo estoy certificado ante la mb no sé qué, ta, ta, ta, pídale el número de documento, pídale la certificación. Y ustedes llaman a MB y preguntan, ¿esta persona está certificada o no? Y adicional a eso, me está ofreciendo XY Plataforma. Quiero saber si ante ustedes también esa plataforma está regulada o no. Correcto. Y listo. Entonces, ni eh, da asesorías financieras. Pues bueno, yo creo que esto nos toca en otro video porque lo que yo me doy cuenta es que en cuanto al multinivel legal y al multinivel ilegal, que viene siendo estos Ponzi, se ha distorsionado mucho cuál es realmente eh, el significado de una asesoría financiera, ¿sí? Correcto. Porque es que cuando en, en, en los multiniveles legales también tienen su lavadito de cabeza, con el cual no estoy de acuerdo, que es enseñarle a una persona inteligencia financiera, inteligencia emocional, no sé qué, ta, ta, ta, ta, ¿cierto? Pero realmente a muchas personas se les hace daño porque las personas desconocen, desconocen muchas cosas del sector financiero y creen que ese es el mejor vehículo o que es a donde entraron es la mejor compañía y el mejor vehículo para tener una vida, digamos, eh, próspera financieramente, ¿sí? Correct. Y realmente ve uno muchas personas que se quedan estancadas, no progresan y, y pues es por el daño que les hacen que en vez de informar los desinforman que les dicen que todo lo que nos ha vendido el sistema es malo y desconocen muchísimas cosas. Yo vine a conocerlas, pues hasta cuando empecé a trabajar en esto, que sí tenemos muchos beneficios del sistema tradicional legal, pero la mayoría de personas desconoce. ¿sí? Entonces okay. en otro video me gustaría que hiciéramos eso, que es realmente una asesoría financiera ¿Y, cómo, y cuáles son los puntos que uno toca. Yo como asesor financiero no les voy a dar la clave para ustedes hacerse millonarios yo los, los clientes o mi labor es decirle a un cliente cuál es realmente una mejor oportunidad ¿sí? eh, hacerle una comparación, poderlo llevar a que tome una de decisión inteligente en cuanto a su dinero pero por ejemplo, mira Manuel, el día de antier el martes me refirieron un cliente fui hasta su casa, lo visité me dijo quiero hacer una inversión y es una persona con mucho dinero. Yo no voy a ir allá a decirle a él cómo se vuelve rico porque él ya tiene mucho dinero. Uh -huh. Él me dice, es, yo tengo como 200 millones de pesos, quiero invertirlos. ¿Qué portafolio me recomiendas? ¿Qué tienes tú? Tengo esta opción, esta opción, esta opción. Las características. Sí, listo, este me gustó. Vamos a hacer la inversión. Eso es lo que yo lo asesoro, ¿sí? Correcto. De, de acuerdo a su perfil o que quiere, pero la asesoría financiera no se sé en confundir. No es que ustedes les digan que ustedes se van, cómo se van a volver ricos, y menos con estos Ponzi. Sí, no, y estos Ponzi sí, sí. manchan mucho eh, eh, el, el trabajo que hace un asesor financiero real, porque como te repito, muchos se hacen pasar por asesores financieros y dicen, no, yo es mm -hmm. que yo soy experto en el tema y cuando estos Ponzi caen... Es donde la gente dice, no, yo no vuelvo a confiar nunca más en un asesor financiero, porque pensaban que realmente esta persona se dedicaba al tema. Listo. Sí, eso es verdad. Voy a mirar, si alcanzamos, reaccionamos a un... Miramos que hay unas llamadas corporativas donde salió más de uno diciendo que viene del sector financiero. Sí. Y, y, y pues esas llamadas corporativas daban vergüenza. Listo. Entonces, bueno. Eh, entonces, no toma ninguna inversión financiera... Eh, dice, Melius no toma ninguna, ninguna inversión financiera de nadie. Clientes o oh, iBus y Melius no realizará negocios a tu nombre. El usuario de los productos o servicios de Melius asume todo el riesgo y responsabilidad de cualquier actividad comercial. Aviso de declaración de ingresos. Las ganancias de un participante de Melius, propietario de un negocio independiente. Dice, dependen en un 100% de sus habilidades, esfuerzo, de trabajo, compromiso, liderazgo, ventas, capacidades y condiciones de mercado. Los resultados del... ¿Qué, qué será este IBO? Los resultados del de IBO. demostrarán un compromiso con el trabajo duro. La verdad, siéndote sincero, no. No, no me suena. Sí, mientras que algunos... Aquí vuelve dice, IVOS pueden tener un rendimiento, no sé, integrantes, me imagino, o algo así. Uh -huh. Pueden tener un rendimiento muy superior a la media, otros no, según los estándares de la industria y las proyecciones de la compañía. El ingreso bruto anual promedio de los participantes propietarios de negocios independientes, de pronto es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O IVOS, se proyecta entre 500 y doscientos mil, me imagino que serán euros, dólares. Ciertamente habrá IVOS que ganarán menos, mientras que otros ganarán mucho más. Si el capital es la compañía, es el este ecosistema de educación, el cual la persona va a poder aprender, a hacer trading, algo que hasta hace poco estaba reservado para pocas personas, pero que al poder crear este ecosistema de educación, podemos llevar la enseñanza y el poder en un trader profesional para todas las personas a un coste, ¿será que le puede subir el, el, el volumen bajado. en YouTube? ¿O lo tienen al máximo? A todo lo tengo a tope. Sí, el video está grabado muy bajito. Está grabado muy bajito, ¿no? Este señor, sí. Pero miremos lo mismo por acá: Forex, otra vez. ¿Sí? Mm -hmm. Y si se acaban de decir él, esta compañía iba a volver los traders profesionales. Bueno, en AMB ustedes encuentran también certificaciones para estudiar, para volverse... Yo soy asesor financiero, pero ahí van a encontrar certificaciones para ustedes convertirse en profesionales certificados en, en operaciones, por ejemplo, de renta fija, de renta variable, derivados, que en derivados es donde uno maneja lo del mercado de Forex. En AMB ustedes encuentran el tipo, diferentes tipos de certificación. Eh, esta basura de plataformas, no certifica a nadie, ¿sí? Correcto. Que va a volver los verdaderos profesionales, pero pues profesionales de, de, de basura. Forex, fue madre, yo no sé, ¿por qué siempre se meten por lo mismo? Como si fuera el único mercado. Antes, si hace, un... hace unos años, en vez de Forex usaban eh, minería de criptomonedas. Ahora, como que... las criptomonedas están por el suelo y ya eso es indefendible, ahora utilizan Forex. Sí, esa minería, eso se cayó un montón. Y, y pues lo del Forex, imagínate. Digamos que cuando ha, hacían solo el tema de, criptomonía, de criptomonedas, yo defendía un, o defiendo un poco lo del tema del, de lo que es descentralizado, que eso es una blockchain, ¿no? Correcto. Un sistema descentralizado. No, y simplemente sí. haciendo holding, por ejemplo, tú compras mil dólares en, en Bitcoin ahorita que está en 18 mil. Y de aquí a un año sube eso a 30 mil sí. y tú tienes una ganancia que no tendrías en ningún banco. Pero también sí. a cómo puedes tener mucha ganancia, puedes tener mucha pérdida. Eso es, eso es lo que la gente no, no, muchas veces no analiza. Es correcto. Entonces, eh... Lo mismo, Forex, ¿por qué utilizan el tema del Forex? Como la misma excusa, mire, hemos visto Forex en Omega, Validus, eh, Diverso, y ahora que estamos mirando esta de Melius que cayó, todas invierten en Forex, no, que es una vergüenza. Bueno, aquí dice que las la, los cinco, digamos aquí los cinco, los cinco prin, principales industrias, pues, uh -huh. Estamos en dos mercados muy potentes, con un poder de negociación brutal. Son los dos mercados financieros más grandes del mundo. Estamos hablando del mercado de divisas, más conocido por Forex, o FX, que es un mercado que mueve 5,3 billones de dólares al día y que opera 24 horas y 5 días a la semana. Y un mercado emergente desde el año 2008, que es el mercado de las criptomonedas. No, Ahora, no. Si, si, ellos, si ellos son tan buenos haciendo Forex, eh, en e-commerce, eh, eh, compañía de viajes, todas esas cosas... ¿por qué necesitan el dinero de la gente? Sí, es muy, es muy raro, ¿no? Sí, claro. Es, eso es la primera pregunta que a mí se me viene cuando me dicen es que nosotros tenemos una inteligencia artificial que le puede triplicar a usted el dinero. Ok, por qué necesitan mi dinero? Es correcto. Tal cual, tal cual. Entonces, eh, si ellos saben duplicar y triplicar, ¿por qué necesitan el dinero? Porque mira, yo te digo una cosa. Voy a poner un ejemplo, el, el mercado tradicional en lo que yo trabajo, yo administro ahorita 17 mil millones más o menos de cartera repartida en cerca de 2.900 clientes. Queda ¿Sí? un minuto, Juan, para que lo tomes en cuenta. Ah, listo. Y entonces eh, eso genera unos ingresos de cobro de administración sobre los rendimientos, pero tiene lógica, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, por esa razón, porque pues no es una rentabilidad para duplicar, Listo, pues. Entonces, bueno, lo que, lo que preguntabas de por qué, por qué necesitan captar de la gente si saben duplicar y triplicar. En un negocio tradicional no se duplica ni se triplica el dinero en un, en un año. Entonces, por tal razón, lo que se ayuda es a generar un beneficio mutuo, por eso se llama fondo de inversión mutuo, cierto, de inversión colectiva, en el cual pues, se busca que, la, que, que los ahorradores ganen, pero son rentabilidades razonables y sobre sí. esa rentabilidad razonable los fondos cobran una administración de hecho eh, eh, eh, dime tú si me equivoco Juan en una uh -huh. en, en una inversión que te ofrezca alrededor de un 10% anual ya es una eh, inversión de alto riesgo sí ya puede ser una inversión de alto riesgo es correcto uh -huh. Digamos ahora que, imagínate eh, un 300% en 16 meses es no, una farsa eh, a ver, te comento, normalmente un perfil conservador, inversiones conservadoras están entre un 3, un 5, un 6%, el moderado estará por ahí entre un 7 a un 10 y por encima del 10 los de mayor riesgo, ah. pero tienen que pasar eh, temas, digamos, que, que son excepcionales, como cuando hay un, una subida de tasas, ¿sí? las tasas de intervención, las tasas de interés, se suben mucho. Entonces, también asimismo, eh, la captación empieza a, a pagar muy bien. Correcto. Entonces, la captación, llámese CDT, fondos de inversión, empiezan a tener también unas mejores tasas de pago. Y los conservadores, pues, se empiezan a subir bastante. Pero eso eventualmente tiene que volver a bajar. Porque, pues, hay políticas, digamos, expansionista y contraccionista. En este momento estamos en un momento contraccionista donde lo que quieren es que las personas se endeuden menos, por eso suben las tasas de interés, ¿cierto? Sí, lo y que los, la gente que hace criptomonedas entiende como el oso y el toro es. <ríe> que hay momentos Algo que así. está de subida y hay momentos que está de caída. Exacto, y esas son etapas normales del mercado, que, que estamos en momento eh, expansionista y contraccionista. Como estamos en el momento contraccionista que se suben las tasas de interés, pues la captación también la pagan más. Entonces, quieren que la gente se endeude menos e invierta más. ¿Sí? Correcto. Y en su momento bajará la tasa cuando pues, lo que van a hacer es buscar prestar más en el momento expansionista y pues las captaciones también asimismo sí bajarán. Hay más de 2.000 monedas que se puede hacer compra y venta en distintos mercados. En distintos pues en estos dos mercados nos vamos a basar. Podemos ver aquí un ejemplo de historias de éxito de personas que en su vida decidieron hacer trading y cambiaron toda su... cambiaron todo, cambiaron, cambiaron su vida, ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. eh, Todas estas eh, historias de éxito que ponen, por lo general, son eh, imágenes sacadas de, de, bancos, de, de bancos de imágenes. Bancos de imágenes, si ya lo vimos en la web. Uh -huh. está un de que a y, y además, no es fácil encontrar fuentes de aprendizaje adecuadas. Hay muchos cursos que se venden en la red, muchos videos, muchos, uh -huh. pero encontrar una educación que esté estructurada desde... Lo más básico, lo más avanzado y acompañado de todo lo que vamos a ver ahora es muy difícil y en Melius lo hemos conseguido. Uy, no, en Melius. ¿Por qué Melius no sigue? Señor Roberto, joven, cuéntenos. Es una compañía libre de deudas, de propiedad privada, de capital privado, con su esté central principal en Dubái. ¿En Dubái? De deudas, ¡No! Sedes, la la... Qué coincidencia, habiendo Abo tantos de... países y Emiratos Árabes, teniendo tantos Emiratos, todos caen en Dubái. ¿Qué, ¿Qué coincidencia? Sí, qué, qué cuestión <risa> tan raro, ¿no? ¿Qué coincidencia será esta? Oye, y, y, y, y la pregunta ahí es, ¿por qué la gente vuelve y cae en lo mismo, no? ¿Quién sabe qué pasará? Son muy ciegos. la parte económica financiera de Londres. Y que incluso el mes pasado, el mes de mayo... Yo lo que creo, Juan, es que eh, la, la gente se llega a dar cuenta de que esto tiene su tiempo de, de, de que funcione y su tiempo de que no. Y lo que hacen es como alguien que va al casino y perdió dinero y dice, no, vuelvo a apostar otra vez a ver si recupero. No, vuelvo a apostar otra vez a ver si recupero. Y así es como la gente se va a la quiebra. Sí, total. Sea, en esta revista, que ha hecho una entrevista a los fundadores. Y lo de la revista, ya sabemos que esas portadas las pagan ellos. y de esa primera compañía, Medius como compañía joven de rápido crecimiento de tecnología. Todo lo que estamos hablando va a estar arreglado en una plataforma que se llama Medius Node, o en español Medius Node, en el cual vamos a tener distintas partes para poder recibir la educación y poder aprender desde lo más simple hasta lo más sí, simple. Es que yo digo, qué bacano cuando uno aprende cosas, qué bueno en eh, esa educación, pero sobre todo cuando uno se puede certificar en algo. Porque bueno. para el mundo laboral que usted muestre que está certificado, que está avalado, lo que usted estudió, pues le puede abrir puertas. Pero esta gente enseña y, y cómo certifica no pueden. Sí. Hacer trading y obtener grandes beneficios con esa educación. Al menos Omega Pro, yo le doy ese, ese, ese Pro, Omega Pro, de que ellos tienen a John Maxwell y John Maxwell los acredita debajo de su academia entonces por lo menos tienen algo más sí. tangible ahora de que valga para eh, eh, valga más o menos que otras certificaciones ya eso es cuestión de la gente pero por lo menos por ese lado tiene un puntico ahí a favor o tenía Omega Pro ahí tenía que ya sí. no es chiste sí. ah se cayó <risa> <risa> es al final de cada módulo que si no se pasa ese test no se va a poder seguir avanzando en la educación por lo cual la gente tiene que prestar la atención para poder responder y poder tenemos distintas partes están medios live son sesiones de entrenamiento en vivo en diversas categorías y productos con análisis de trading en vivo y estrategias para principiantes y avanzados cientos de dólares de sesiones en vivo por mes educación y análisis en vivo educación en forex y criptomonedas ideas y estrategias de forex y cripto a nivel principiante, medio y avanzado sesiones de desarrollo personal con los mejores valores motivacionales coaches están tan tan serios todo está en la plataforma del modo de medios tenemos medios messy con más de equipado financiero pasando... se han hecho todos los videos nuevos con una persona hablando de la y es... para poder y que lo funciona igual que eso tiene algo como membresía y así como igual Diversos de tener algo mejorado, me imagino que acá encontrarían errores. Y después tenemos, como digo yo, que además tenemos recomendaciones. Tengo contra de pares de divisas, tengo contra de pares de. Porque a lo mejor. A ya sabemos lo mismo. No. Porque a lo mejor es el nombre que es la parte de la que vamos a tener, también las recomendaciones y toda información sobre el mercado. Qué curioso que todos usen la palabra Go. No han notado, no han notado eso. Sí, sí, sí, sí. Y después tenemos una herramienta nueva. Sí, es verdad. también señales a través Vamos a ver por acá. Paquetes de inicio. sí es. Ajá. Vamos a tener toda la información de los cual vas a tener acceso al medio todo el panel de, de para el crecimiento. Go, Go Trade Mastery. Este paquete... <risa> A nivel de neuromarketing, esa palabra debe tener algo de relación, porque yo sí lo he visto que lo utilizan mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Debe tener buena recordación, uh -huh. por algo se usa la el paquete Top, que es sí. el paquete con el cual vamos a tener los dos paquetes en Forex. Y además, vas a tener la posibilidad de que te salga gratis en tu promoción, porque vas a tener un enlace que se van a poder mandar a la persona para que no vayan a se a registrar con tu enlace, en el momento que tu próxima cuota va a ser gratis. ¿Solo trae dos? ¿Sí? En el momento que invito a dos, la cuota siguiente va a ser gratis. ¿Solo trae dos? Tenemos poderosas herramientas de trabajo. Tenemos un sistema de educación que es el mejor que he visto nunca. Y he mucho. Pero si es el mejor que he visto nunca, porque ahora promociona Diverso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y otra cosa, no sé, mame, yo me hago una pregunta. A mí me invita alguien, vamos a poner un ejemplo, me invita a alguien a Omega y me dice que nos vamos a hacer millonarios y Omega es el vehículo para que seamos libres financieramente. Omega se cae. Me llaman para hacer válidos. Me dicen, no, es que lo de válidos es una locura. Entonces yo digo, venga, pero, pero si hace un tiempo me estaba invitando a Omega como lo mejor, ¿cierto? Porque ahora válidos es el mejor y ya. ¿qué confianza puedo tener en esta persona? Sí, y, y es muy curioso porque, mira, uno hace la prueba, puede hacerlo con, con las personas que promueven estos negocios, y, y ellos te invitan, pero si tú los invitas a otro negocio diferente, eh, generalmente no van a aceptar, porque lo de ellos es lo mejor, ¿sí? Correcto. Entonces, no sé, si en algún momento alguien de que estaba en Omega lo invitaron a Validus, y estaba pues súper eh, fan de Omega, me imagino que diría no, gracias, donde estoy es la mejor pero pues digamos que eh, esa persona, esas personas yo digo que pierden su nivel de confianza cuando brincan de un esquema a otro, porque uno dice, uy pero si usted me dijo a mí que se iba a ser millonario en, en, en el negocio anterior veo que no es millonario veo que sigue igual o de pronto que va hasta más hasta más eh, como se puede decir más frado, como decimos aquí en colombia que va a estar más pobre que antes por haberse metido en una pirámide y ahora me va a llevar a otra sí. al, al igual que la, que, la, que la compañía que tiene un pico máximo y luego empieza la caída estos líderes por lo general también tienen en su carrera su pico máximo, donde logran captar la mayor cantidad de gente y ahí es donde su imagen se ve comprometida y empieza ya a meter menos en la siguiente empresa, a meter a, me, en, menos Exacto. en la siguiente empresa. Y lo que terminan haciendo es que eh, cuando alcanzaron el rango corona, platino, diamante, más alto en una empresa y caer, el siguiente paso es eh, ser CEO o dueño de una de estas empresas. Sí, sí, total, porque ya se dan cuenta cómo más o menos es el esquema y, y aspiran a eso mucho propia. Ellos. Sí, claro, total. De la opción ...de poder recomendar ganancias, que de eso hablaremos en un siguiente video. Solamente adelantar que si quieres recomendarlo solamente por 45 dólares al mes, vas a poder, perdón, solamente por 45 dólares al año vas a poder tener tu membresía como distribuidor... ¡Membresía! Como pues, esa palabra me suena. ...y vas a poder generar ganancias <ríe> por recomendar Así que, Membrecía con M antes, la no Me M antes de la B. Membrecía M antes de B. Emanuel, por favor. No se favor. haga regañar, <ríe> <de> Don Roberto. Pionero <ríe> para Latinoamérica y pionero en España, ya que tuve el placer de la primera persona que llamó y se asociaron para que cuidáis al país y conocerlo. Y solamente si quieres hacer y tener resultados distintos. Tienes que hacer cosas distintas y Melius es distinto. Simplemente su nombre significa ser algo más, ser más, conseguir más y eso es Melius, mejorar y ser mejor. Gracias a todos, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente video. Uy, gracias, don Roberto. ¿Dónde, le, dónde invierto? En Melius, Creo en vivo, en que. diverso o en Omega Pro. Sí, se señor ha estado en todo lado. <ríe> De por aquí de compartir y pues nada Emanuel, eh, ahí lo que queremos es que la gente la gente ya por fin, por fin reaccione y se den cuenta que estas personas vienen de otros esquemas, generalmente ya vienen de otros esquemas vienen promocionándolos, ya cayeron, brincan de uno, brincan al otro, miren que no son personas de confianza dice que no tiene nada que ver con Omega y mostramos que sí Promocionó Mega Pro, entonces, pues aprendan un poquito por favor de, de analizar a estas personas. Analice el que lo invitó, de dónde viene, qué hace. Y pues, bueno, por pues, algo, no... este señor apareció de repente en ese pseudo debate. Porque si, si yo hubiera sabido con quién iba a, a, a, a tener el debate, hubiera tenido. Eh, las suficientes herramientas como para que él quedara eh, en ridículo bueno, más del ridículo que hizo al, al explotar a este señor pero no, y, vean que todo lo, lo hicieron planeado porque ese señor tiene rabo de la y imagen esta total y, y lo que hiciste fue confrontarlo, confrontarlo y llamarlo por lo que es de una, que eso me pareció me pareció la verdad eh mucha seguridad y muchos huevos de tu parte, llamarlo por, por la calificación que él tiene en, en este momento es eso, no buscan sino estar estafando gente, se aprovechan del desconocimiento de algunas personas y, y pues que caigan para ellos robarse pues lo que más puedan eh, nada Manuel, mil gracias por el espacio eh, igual dejamos los links en la descripción que es el link donde pueden validar que la superfinanciera financiera advirtió este de este negocio promocionado por el señor Roberto, eh, y qué otra cosa, eh, los videos los encuentran en el canal de Don Roberto, le, ahí le doy, oiga Don Roberto no se ha desagradecido, ahí le estamos dando publicidad para que la gente mire su canal, a que, que vayan y se a suscríbete. propósito ha promocionado, sí, sí ha promocionado, estuve mirando y ha promocionado como unos tres o cuatro productos diferentes, y en todos se podía tener libertad financiera, y vuelvo y me pregunto, ¿qué pasó?, ¿Qué pasó, don Roberto? ¿Por qué no pegaron? Que le tocó brincar ahora a crear otro. Saludos a Tony. Tony, no se ha desagradecido también que mire que lo estoy saludando, esperando la demanda y nada. Me bloqueó el WhatsApp y nada que me llega lo de la demanda. Entonces, no sea así, don Tony. Por favor, sea serio. Si me va a demandar, eh, que, que, que no se quede en palabrería. ¿Listo? Sea de palabra, don Tony. Y nada más. Listo, Entonces, chicos. Llegamos ahí, don Roberto. Esperamos el debate, la respuesta al debate chicos yo me voy eh, tengo que salir en este momento eh, eh, lo que dijo Juan vamos a dejar la descripción y pues eso fue todo muchísimas gracias por ver este video hasta esta parte si ustedes llegaron hasta acá y pues chao chao